Hola eh, vamos a intentar explicar con modelos moleculares de, de plástico lo que veis en esta imagen que se conoce como radicales o funciones orgánicas. El, veréis a lo largo de los apuntes y en cualquier sitio eh, modelos moleculares hechos con bolas de plástico. El carbono es un elemento químico eh, que tiene cuatro enlaces y mmm, las bolas pues, tienen, se pueden unir a cuatro cosas. En este caso al carbono le he unido cuatro hidrógenos. El carbono sería siempre de color negro y el hidrógeno blanco. El oxígeno es rojo con dos enlaces. El oxígeno siempre tiene dos enlaces. Entonces, el nitrógeno tiene tres enlaces, eh, en principio, aunque puede absorber un protón, bueno, eso es otra historia. Entonces, aquí tenemos los cuatro elementos, los cuatro bioelementos organógenos principales. Carbono negro, oxígeno rojo, hidrógeno blanco y nitrógeno azul. Además tenemos el azufre que suele representarse en color amarillo, normalmente hace dos enlaces aunque esta bola tiene seis agujeros y eh, el fósforo que es morado y que también tiene cinco enlaces y en este caso eh, lo he montado unido a cuatro oxígenos y eh, tres hidrógenos bueno, ahora os explicaré esto sería en la naturaleza el ácido fosfórico el ácido fosfórico es eh, la forma en que se presenta normalmente el fósforo en los seres vivos y eh, ya a lo largo del, del curso cuando avance os sonará como formador del de ATP y formador, estos oxígenos eh, se unirán a otros fósforos y ya veremos y eh, formarán enlaces ricos en energía. Volvemos, con el fósforo nos lo olvidamos un poco y tenemos, vamos a recuperar el azufre, cuando veamos las proteínas tiene su importancia, pero también nos vamos a olvidar un poco de él y nos vamos a concentrar en el carbono de color negro cuatro enlaces además dispuestos en forma de tetraedro cosa que en, que en, la, que en el papel o en las imágenes de papel no, no se ve pero tiene una disposición de enlaces en forma tetraédrica el oxígeno tiene esta disposición de enlaces con unas, unos dos ángulos de 104 grados. Y el, el nitrógeno está a disposición, una disposición regular de 120 grados. Bien, eh, el hidrógeno es el que satura todo. Donde no hay otra cosa, tiene que haber hidrógeno. Entonces, así funciona la química orgánica. Eh, un carbono con cuatro hidrógenos, dejamos de hablar de elementos químicos y nos ponemos a hablar de moléculas. Los átomos, cuando se combinan, forman moléculas. Pues bien, el carbono unido a cuatro hidrógenos forma metano. El metano, os tiene que sonar, es... Combustible, el eh, gas natural, el metano. Eh, esta molécula todavía no le había puesto nombre, pero un oxígeno con dos hidrógenos es una molécula de agua. ¿De acuerdo? Súper importante, el 60% de los seres vivos estamos formados por agua en masa, o sea que el agua siempre tenemos que tener la miseta. Y esta molécula de eh, nitrógeno unida a tres hidrógenos es amoníaco. ¿De acuerdo? Bueno, pues la vida consiste en reacciones químicas. Cuando todo esto reacciona, eh, se van a formar las moléculas orgánicas. Antes de nada, bueno, el oxígeno puede formar eh, enlaces consigo mismo y formar una molécula diatómica. Esto sería el oxígeno que respiramos, el oxígeno que hay en el aire, eh, una molécula de dos átomos, dos átomos de oxígeno enlazados entre sí y por continuar una molécula, un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno sería un dióxido de carbono, esta es la molécula que expulsamos. Al respirar, eh, bueno, durante la, es el producto de desecho de nuestra respiración. Bueno, entonces tenemos moléculas sencillas, ¿vale? Moléculas sencillas, eh, esta como arde se podría considerar orgánica, pero eh, esto podría ser lo que llamamos moléculas inorgánicas, ¿de acuerdo? Vale. Las moléculas orgánicas, eh, quitamos el oxígeno, quitamos el dióxido de carbono, nos quedamos con el agua y el amoníaco, pues lo veremos después. Las moléculas orgánicas mm, consisten en cadenas de carbono que se unen uno, eh, unos a, a otros carbonos. Si solo hay un carbono, mm, es el metano si tenemos dos carbonos saturados de hidrógenos a su alrededor sería el etano esto es metano, esto es etano y si eh, quitamos hidrógeno y se unen tres carbonos formaríamos el propano si meto otro carbono eh, con, con sus hidrógenos sería butano Todos esos eh, Metano, etano, propano, butano, pentano Son los hidrocarburos que son combustibles ¿De acuerdo? Bien Pero en bioquímica, en química En química orgánica eh, En los seres vivos interviene el eh, oxígeno a, esta, a estos hidrocarburos no suelen estar, bueno, los hidrocarburos en, en, por procesos geológicos se produce el petróleo y los obtenemos de la naturaleza, pero en los seres vivos suele intervenir el oxígeno, el oxígeno es el 60% en peso de los seres vivos, entonces si yo al etano le pongo un oxígeno con un hidrógeno, esto es la función hidroxilo. Si yo le pongo al etano la función hidroxilo, formo etanol, el alcohol, eh, el alcohol mm, que producen las levaduras al fermentar los azúcares y que eh, está presente en las bebidas alcohólicas. Si en vez de ser etanol, Solo hay, un, eh, solo hay un carbono, sería el metanol. El metanol es un alcohol venenoso. ¿De acuerdo? Eh, normalmente se habla del alcohol de quemar, pero eh, ojo con eh, la presencia de metanol en bebidas alcohólicas, que puede haber. Bueno, ya vamos a, a situarnos a partir del metanol bueno, metanol ¿qué más podemos unir? Bueno, vamos a eh, si metemos dos sería propanol ¿vale? Eh, perdón, esto sería propano propano si yo le meto eh, un hidroxilo sería quito un hidrógeno se me va el hidrógeno del agua y el hidroxilo esto es una cadena de tres carbonos con un grupo hidroxilo o alcohol hidroxilo también se llama alcohol sería el propanol vale si en vez de bueno, ya la tengo montada si en vez de tener bueno os lo dejo a la vista para comparar las dos si en lugar de ser un oxígeno con un hidrógeno tenemos un oxígeno unido a dos con dos enlaces al carbono del final, esto es la función aldehído. de acuerdo? Función aldehído. Y una semejante con, con eh, propiedades químicas parecidas, pero aquí no he puesto los hidrógenos eh, si en vez de el doble enlace con el oxígeno estar al final de la cadena está en medio todo esto debería tener hidrógenos bueno, estaría saturado de hidrógeno pero bueno esta es un oxígeno unido a un carbono con doble enlace es una función cetona de acuerdo esto sería el propanal y esto se llamaría si le pusiese todos sus hidrógenos la propanona cada, eh, cada molécula o cada, eh, cada radical cambia el nombre al, a la molécula original propano sin nada propanol con un grupo hidroxilo Propanal con un grupo aldehído y propanona con un grupo eh, cetona el grupo aldehído y el grupo cetona son, práctica, son prácticamente equivalentes en química pero prácticamente no significa absolutamente equivalentes bueno, ¿qué más tenemos? Eh, podemos tener Podemos tener mmm, nitrógeno. Si el amoníaco se desprende de un hidrógeno, si el amoníaco se desprende de un hidrógeno y se une a una eh, a una cadena de carbonos, se produce una amina. Entonces, en el cuadro de papel. Así en el esquema plano, esto es amina. ¿Vale? Tengo aquí preparado esto: es un carbono que tiene un oxígeno unido por doble enlace, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tiene un grupo hidroxilo. O sea, como si fuese aldeído e hidroxilo a la vez. El conjunto, el conjunto de carbono con oxígeno, cuando doble enlace, y hidroxilo, es, esto se llama carbono carboxílico, y es un ácido. No podemos, no quiero entrar en la materia de por qué es un ácido, pero os tiene que empezar a sonar. Si yo tengo una amina y le quito un hidrógeno y le pongo un grupo carboxílico, tenéis esto es lo que se llama aminoácido. Cuando habláis de aminoácidos es una amina con un grupo carboxílico ácido, ¿de acuerdo? esto es un aminoácido importante porque los aminoácidos cadenas de aminoácidos forman proteínas eh, bueno tenía el por por seguir cuando el azufre pierde un, un hidrógeno y se une o se une a una cadena de carbono esto se llama grupo tiol, tiol con azufre. Y mmm, está presente en algunos de los eh, algunos, eh, aminoácidos, eh, la cisteína, no, ya de memoria no sé, pero cuántos eh, carbonos creo que se es, está directamente eh, con dos carbonos y al final un grupo tiol. Pero, bueno, si esto va a quedar publicado, realmente eh, tendría que mirar mm, si la cisteína es esta o, mm, o esta. Ya, ahora mismo estoy dudando si la cadena es de un carbono o de dos. Bueno, fijaos que... Eh, la química orgánica consiste en meter y sacar, eh, poner y quitar eh, átomos de carbono a una cadena. Y lo que dicen los apuntes, la materia orgánica mm, guard, mantiene su estabilidad debido a las cadenas de carbonos con nitrógenos. Y la reactividad de estas cadenas son estos grupos que el azufre entra y sale, igual el, aldri, el alcohol, igual que entra, sale y se transforma en un, eh, bueno, se transforma, no, es sustituido por un hidrógeno, bueno, el hidrógeno y el oxígeno son los que producen la reactividad de las moléculas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí, a ver si con esto poco entendemos las funciones más importantes, las funciones orgánicas o radicales de eh, las moléculas orgánicas. Si, si no tenéis alguna duda, pues lo comentaremos en el aula virtual en el foro.